Bueno, yo me voy a tomar la licencia, antes de comenzar, de saludar a sí. la Antigua que está con nosotros. Buenos días. Saludos, saludos, amados. ¿Cómo estás? Saludos, Carolina. Saludos, saludo, Francis. Saludos a la día. gente que nos está viendo en el día de hoy. Bien, muchas gracias a Carolina, Francis, Yerjan, a los muchachos que nos permiten llegar hasta ustedes. Miren, lo que ha pasado con el senador y la intervención que hizo mi amigo Félix Suárez, me lleva a una reflexión muy eh, sopesada, digamos, o intenta ser sopesada. A veces uno no tiene tiempo para sopesar las cosas, ¿verdad? Pero yo digo lo siguiente, yo, una de las cosas que me preocupan y que lamento mucho es el hecho de que nosotros tenemos una sociedad que no ha aprendido porque quizás no tenga las herramientas, porque quizás no se las hemos dado, porque quizás hemos fallado como generación en dejar establecido un, un, un individuo que pueda ser el nuevo hombre dominicano. Eh, y eso no ha permitido que esa generación que ha ido subiendo, que ha ido desarrollándose en el tiempo tenga las herramientas intelectuales suficientes para poder desentrañar el mundo que le rodea y sobre todo para poder aprender a leer entre líneas Añé. miren mi preocupación va en la siguiente en, la siguiente, en el siguiente aspecto eh, los medios de comunicación de la república dominicana tienen ...son verdaderamente el cuarto poder... ...como se le llama a la prensa... ...y yo digo que son verdaderamente el cuarto poder... ...porque de alguna manera... ...los medios de comunicación... ...manejan la opinión pública... ...de acuerdo a sus intereses... ...y eso lamentablemente... ...es algo que ha estado ocurriendo... ...no solamente con el caso del senador... ...que hemos estado chequeando, chequeando ahora... ...sino... ...sino también... ...con otros casos... ...sino también con otras cosas... ...en definitiva... En definitiva, los acontecimientos que se desarrollan, la prensa los guía, la prensa lo dirige. Una prensa que muchas veces no tiene un interés acerca del mejor interés de la nación, sino que tiene un interés más particular. Y lo lamentable de todo es que en la República Dominicana nosotros no tengamos medios alternativos o muy escasos medios alternativos que pudieran dar una visión diferente a la realidad. Ha sido sumamente pernicioso para la República Dominicana que empresas de comercio de diferentes latitudes sean propietarias de grandes o de, o de, o de números altos de medios de comunicación, de cantidad de medios de comunicación. Aquí hay compañías, aquí hay sociedades comerciales que tienen 30, 40 y hasta 50 emisoras de radio. En un país de eh, 48 mil kilómetros cuadrados, nosotros tenemos, ¿cuántas emisoras? Ciento y pico, 300, 200 emisoras. Aquí hay emisoras por un tubo y siete llaves. Así es. Y esas emisoras se las reparten entre dos o tres. Entre dos o tres emporios. Está Corripio, están la gente de, de Santiago que hicieron su grupo con Félix García a la cabeza. Y, y lo mismo pasa con, los, con las televisoras, lo mismo pasa con los periódicos. Entonces, los medios de comunicación que deben, que, de, que deben de ser propulsores de la opinión pública, pero también deben ser, de alguna manera, los que eh, eh, guíen la sociedad hacia comprender lo que está ocurriendo, lo que está pasando, eso no pasa porque todo depende de dónde venga la información o a quién perjudique la información. Por eso ustedes ven que con tanta facilidad un periodista como Marino Zapete, por ejemplo, como Ricardo Nieve, por ejemplo, como eh, Altagracia Salazar, la amiga de Yerjan, por ejemplo, eh, <risa> sí, ellos son amigos. Son ella, ella estuvo con nosotros trabajando sí. aquí. Él la estuvo dirigiendo en un momento, en un programa que hicimos aquí con ella. Pues bien, en definitiva, ¿cómo esa gente sale, lo presionan de forma tal que salen o lo ahogan en términos económicos? En los pueblos, en las regiones, usted encuentra instituciones como, por ejemplo, Telenor, que tiene un sistema que con esmero y dedicación durante muchos años, 25 años, ha trabajado para crear una plataforma regional de mucha importancia. Esta empresa tiene la ventaja de que, bueno, no hay esa, ese interés en dirigir la opinión pública, aquí todo el que viene dice lo que, lo, que, lo que quiere decir, claro, siempre y cuando respete las normas, porque usted no puede decir aquí, no, que... Eh, fulano es tal cosa o fulano es tal otra a menos que usted no tenga forma de cómo probar eso porque está arriesgando el medio al descrédito y a usted a un proceso judicial pero el tema básicamente va por esa vía, lamento que mucha gente eh, no sepa leer entre líneas, no se dé cuenta de lo que nos están vendiendo de un litoral o, o de, uno u otro, de uno u otro litoral no notan, no se dan cuenta porque le faltan las herramientas. Yo dije muy temprano en la mañana en este programa que lo que había ha, ha, ha habido aquí había sido un manejo. El, lo que hizo el presidente de la República este, eh, eh, eh, elevando de rango al, al teniente fue básicamente eh, eh, mediático. Eso es porque la gente le iba a gustar eso y efectivamente ahí anda todo el mundo loco con la decisión del presidente pero eso es mediático o sea eso no tiene eh, eso no es una manera de ni de resolver el problema y yo le voy a decir una cosa, ese senador no lo van a tocar el PRM no va a tocar a ese senador, olvídense de eso ¿por qué? porque ese es un número que le conviene al PRM tenerlo bueno. de ese lado ustedes me entienden, esto es simplemente salir del atolladero de, con, de alguna forma con medidas que a la gente le guste y olvidar el tema. Y ustedes lo van a ver. Populismo. Ojalá yo me esté equivocando, porque entonces pienso que la nación hay algún hay algún interés de cambio. Pero en definitiva, no. Al teniente no había que ascenderlo. ¿Por qué? Ese era su deber. No dejaría a Pit, Pitrinche, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Pitrinche, ¿no es? No, Tipiche. Se parece que, que es el amor de su vida. Tibiche, Tibiche. Ah, okay. Será el amor de su vida. gracias <risa> Entonces, entonces, eh, nada más hay que verlo lo, lo, lo, lo, no, a menos sí, que Yo no la foto, pero pudiera Enséñale la foto a la gente para que vea. Ya lo mandamos. Ya lo mandamos. Podría, podría, ¿verdad? Este eh. eh. Ese era su deber, no dejarlo ir porque él no estaba... Pero para que ahí. tampoco sabemos si lo dejó ir o no. De es... manera oficial no se sabe. Ahí se va a decir. Después. No se va a decir. No, no, no se va a decir. La Policía no Nacional de manera oficial no ha dicho esta Pero si es él mía. lo dejó ir y el presidente con todo y eso lo... Imagínense condejó, lo no. mal que va a quedar para Exactamente, entonces esto ha sido un asunto mediático. Todo el mundo comete errores. Mírenlo ahí. Ahí está, por ejemplo, el caso de este... De este de este eh, jugador, apellido Obispo. ¿Ustedes han visto el caso? No, ese es un loco. No, hombre, un error, muchacho joven. Ah. Con cuarto, cometió un error, se creen dueños del mundo en un momento después que se dan dos do, do, do, do vasos de, de, de, de romo, se, se, se meten dos vasos de whisky. Dos no. tragos de wiki Y, y, y hay otro. Él no, el no, y el, y el el no andaba, es un novato Y el que, y y el que andaba con la perversa. Y el que andaba con la perversa. Entonces, todo el mundo comete errores. De los cardenales. Mi mí. amigo Félix Suárez, que me crucificó eh, en este programa. Yo no le llevo nada Imagínate, Félix, yo soy un amigo de hace 30 años, 40 años. Pero no, lo que pasó, lo que pasa es. Lo que pasa es que hay que ver Las cosas en su justa dimensión Todo el mundo se equivoca Eso lo que había era que aplicar las sanciones Que fuera y dejar eso así Pero lo que se hizo fue Aprovechar el medio Aprovechar el tumulto para pecar en más Mira, Eso no nosotros revuelto Todos tenemos un momento De sí, debilidad De claro nuestra inteligencia es. Pero hay casos Que se computan Para La generalidad del país y un país que está tratando de, de avanzar y de dar un paso más allá y ya sabíamos que nosotros hemos tenido en la historia actos por senadores por diputados por generales cómo se llama la, la es decir eh, ¿cómo, eh, esto vas a usar el término, tiene la que ridícula de de dónde de, de la jabón era ah, eh, Sonia Mateo Sonia yo pensaba que que íbamos a descansar un tiempo no, estos no, personajes no, no, no. pero entonces, Qué pena. Figúrate tú. Que a, a fin de cuentas. Los Mira que eso no estaba tan lejos lo de Sonia. No, no, no, no, pero claro. Que no, <risa> no, no cuenta, pero este, este no llegó al límite porque. Este se, se, eh, eh, Sonia lo que hacía era show. Sí. Pero no infringía la ley pero como lo Hubo un estaba momento haciendo en un este. proceso electoral que Sonia se grabó, la grabaron, ella ordenando. Que le, que le movieran ese policía o ese general que estaba no, en uno de las de los colegios que porque no dejaban pasar a su gente. Sí, pero eso puede ella. ser, porque eso dentro del calor de la, de la, de la campaña. Y hay, hay... Al final, la responsabilidad es social. Es de quienes elegimos sí. a esos, a, a esos eh, eh, ñépidos. sabes lo que es un ñépido? Un okay. cruce entre un ñame y un estúpido. Ok. Óigame. <ríe> okay. De eso se trata... Parte Exactamente, de... entonces la sociedad es la responsable de echar un voto claro. por gente que no tiene condiciones ni siquiera para sentarse en la galería de su casa en Franela echarse fresco y lo tienen en el senado. Debe darle de vergüenza. Y no y no no vergüenza a la no sociedad no ver, de, de Montecristo. la provincia. No, no, pero claro, ¿Qué aquí en la provincia no No, pero claro, aquí hay un aquí hay... diputado que nadie sabe dónde está. Ni, ni, y no, qué que hace. no sabe nada. Bueno. Sí. Señores, no, vamos lo a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp.